Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal pues como algunos ya sabrán el día de ayer 2 de noviembre de este año 2020 se suscitó un ataque terrorista aquí en Austria exactamente en la ciudad de Viena y bueno quiero hablarles un poco cómo yo viví mi experiencia, esta experiencia en lo muy personal eh, con un ataque terrorista por primera vez lo, lo viví así como de cerca porque estoy viviendo aquí en esta ciudad y pues quiero contarles, ¿ok? Voy a ir directo al grano para eh, resumirles bastante esto. El día de ayer yo tenía pensado salir con una amiga, al final no fuimos ni nada, me quedé en casa. Estuve en casa durante todo este tiempo, pero... Eh, como a las 8 de la noche alguien me escribió y me envió un link y yo así como que de qué será este link, era de twitter y resulta ser que era la información de este ataque terrorista yo ni siquiera sabía y me lo avisó alguien de otro país de latinoamérica, uno de los suscriptores del canal y bueno fue una situación que a partir de ese momento yo entré, o sea no en pánico y nada pero sí en preocupación porque obviamente aquí viven muchos amigos míos, está mi hermano eh, mi hermano había venido a almorzar con nosotros y se fue tarde y se había ido a encontrar con un amigo y bueno, en fin, eh, mi hermano andaba en la calle, empecé a escribirle, me respondió que estaba comiendo en un local y me dijo dónde y era bastante cerca del lugar tal vez a unos 10 minutos en tren o 15 minutos, o sea, sí, sí era muy cerca, como a 10 minutos el ataque terrorista se suscitó, eh, bueno, empezó realmente en el distrito 1 de Viena a la altura de Schwedenplatz. yo voy a tratar de ponerles por aquí una foto para que vean dónde fue, este era el casco, es el casco histórico de la ciudad, o sea, más gente que ahí no iban a encontrar, ese era el lugar perfecto para hacer una cosa así y de verdad fue muy lamentable. Eh, yo les quiero leer un poco de lo que dice la información porque, eh, bueno, no quiero como hablar cosas que no son, les voy a resumir y les voy a poner algunos de los videos de lo que sucedió ayer. Se dice que el atacante tenía 20 años, o eh, sí, porque es que lo mataron, eh, tenía 20 años eh, con doble nacionalidad austriaca y de Macedonia. Un chico que creció aquí, parece ser, eh, estuvo eh, preso y lo liberaron el año pasado, en diciembre, eh, decidieron liberarlo eh, antes de cumplir su sentencia. El chico eh, parece ser que quería, digo siempre parece ser porque hasta la altura en que pareciera que no tenemos nada oficial Que siempre hoy dicen algo, ayer habían dicho que tenía 30 años, que era de no sé dónde, hoy día tiene 20 O sea, por eso les hablo así, pero esto es una información que salió en los periódicos de la ciudad Pero bueno, eh, el chico había estado preso, entonces resulta ser que decidieron sacarlo antes, liberarlo antes Y había estado preso porque eh, había intentado viajar a Siria para unirse a ISIS este entonces, bueno, así fue como un poco. Esta es la historia de, de la persona que lograron agarrar y, y la mataron. Este, esa persona, yo les voy a poner unos vídeos por aquí. Asesinó a uno de los chicos, eh, a un chico que iba caminando. Y hay un video súper horrible donde el muchacho va caminando, pero parece ser en el video que él no ve que, o sea, él va caminando así y de frente viene el terrorista, pero parece ser que él no lo veía, porque se veía como que estaba en un ángulo que no lo veía, pero venía una chica a su lado y él sí vio que la chica se asustó, entonces él se asustó así como que, y empezó como a tratar de regresarse y cuando se da cuenta, es que el atacante eh, lo ve a él, porque parece que el atacante tampoco lo estaba viendo, esto lo presumo yo por cómo era el video, y él venía apuntando a la chica, cuando se encuentra con este chico que está como hacia un ladito, lo, lo dispara a él y lo asesina, esta es una de las víctimas que hay, parece ser que una señora también, que hay como unos cuatro eh, muertos, varios heridos, eh, la ciudad de verdad yo tenía, miren, yo tenía una amiga con su esposo, estaban dos amigos en el cine, en el distrito 1, y era la una de la mañana, estaba hablando con ellos y no les dejaban salir de ahí, les dijeron después que si se querían ir era su riesgo Pero no dejaban salir a nadie, tenía una amiga en un bar también y bueno mi hermano estaba en un restaurante Pero como les digo era bastante cerca pero a ellos sí hasta ya no llegó la cosa, entonces ellos pudieron salir e irse Mi hermano se quedó de hecho a dormir en casa de un amigo, esa noche no llegó a su casa eh, y hoy la ciudad está, eh, los colegios no están trabajando, algunas cosas eh, decidieron mantenerla cerrada, por lo menos donde yo trabajo no, y ahorita ya avisaron que a partir de las 2 de la tarde van a abrir. Eh, los lugares como eh, consultorios médicos y eso, arriesgo a riesgo de cada quien, ¿verdad? Pero la cosa es que eh, fue un atentado en varios puntos de la ciudad de Viena no solo en esa, eh, fue una mezquita, no solo en esa mezquita, sino que hay varios puntos, pero solo hay un terrorista muerto, entonces es como que ajá, varios puntos, una sola persona, que hay varios terroristas que no han encontrado, el gobierno solo dice que puede que haya por lo menos uno libre, pero... O sea, es que aquí esto es un país donde no dan como mucha información A diferencia de nuestros países donde, ¿sabes que Pasa algo así Y bueno, yo me enteraba de todo porque Obviamente con la tecnología, la gente en los edificios todos todo Grababan lo que estaba pasando abajo Y tú podías ver en los videos, en momentos real La gente los iba subiendo, pero por las noticias Era como que, o sea, todo era así Mataron a alguien, no sé qué Pero ya uno lo iba sabiendo, mira, que iba viendo los videos Entonces era como que, ajá, ya eso lo sabemos Este... Realmente les quiero contar esto de que es algo increíble porque yo había estado en Bélgica, no recuerden qué año, el año 2017 cuando hubo la alerta ultra roja máxima de terrorismo porque habían hecho unos atentados, pero yo estaba en un sector que era lejos del centro y recuerdo que en el, estuve en el centro un momento y todavía había eh, francotiradores en los edificios, todo y fue una experiencia bien increíble porque yo decía... No lo puedo creer que hoy día, después de haber visto tanto por la televisión esto, hoy día esté en el país donde hay un ataque terrorista. Uno de mis mayores miedos o fobias siempre ha sido vivir un ataque terrorista. De verdad que yo siempre he dicho, sí, Dios mío, líbrame eso. Siempre he dicho, no quisiera nunca pasar por algo así. Y hoy día vivir en la ciudad donde suscitó, se suscitó un ataque terrorista, de verdad que es algo inexplicable. Como les digo, ustedes están por allá, por, por Latinoamérica, y es como que, ah, ya, ah, ya está Yeselí. Pero cuando estás en el lugar, es un miedo horrible. Aunque tú no estés en la calle, nos dijeron, incluso publicaron que cerraran las ventanas, no sé qué, porque es que no se sabía, no se sabía. Y los tipos andaban publicando en Twitter y eso... Eh, gente de esa organización No se sé sabe si son ellos Si son eh, de esa organización o qué Estaban publicando Que nunca, vamos a, nunca hemos vivido Lo que vamos a vivir ahora Que sean cosas horribles De lo que querían hacer anoche Y eh, de paso no los agarraron Entonces empezaba Tú veías los grupos eh, Bueno, si el distrito 1 En la calle tal Y uno lo conoce Porque vienes así Vienes chiquitico Entonces de repente Ya están en el distrito 3 Yo vivo en el 3 Entonces escuchabas Helicópteros, ambulancias, todo. Tu Dios mío, el Distrito 3 y tu Dios, no están tiroteando en el metro y videos de la gente de que vive junto al Metro Simmering, por ejemplo, en un, una estación por allá lejísimo, con los, eh, grabando desde sus edificios cómo los policías entraban así armados al metro y cerraron el metro. Y tú decías, Ok, esto es algo bien organizado, es algo masivo, hay que tener cuidado. Mi hermano seguía todas está en la calle, yo estaba que me moría, y no, ya nos vamos, ya ahorita vamos a pagar. O sea, Mucha gente se lo tomó más tranquilo porque estaban aislados, estaban en otro sector, pero el problema era que imagínense, del distrito 1 a Simmering, que fue uno de los videos que subieron, no es nada cerca, sí es bastante lejos, y ahí estaban sucediendo cosas también, el distrito 11, eh, varios distritos de la ciudad supuestamente estaban suscitándose cosas en otras ciudades, eso no, no lo tengo confirmado, pero así estaban diciendo, entonces bueno... Eh, pero sí, eh, yo los voy a poner a medida que hablo unos los videos de... No sé si me lo vayan a desmonetizar. Más que desmonetizar, que es lo que menos me importa, es que me vayan a sancionar el canal por subir videos. No sé si me lo vayan a sancionar. Pero sí, este, actualmente nosotros estamos en casa. Hay tres días de luto y bueno, por ejemplo, yo no tengo que trabajar sino hasta el viernes en la tarde. Eh, y yo trabajo en un lugar donde va muchísima gente. Yo creo que en, por ahora no creo que suceda más nada, aunque bueno, si no agarran a las personas hay mucho riesgo. Eh, hay mucha gente que está ahorita hablando en contra de los turcos, en contra que sí de ciertas religiones, incluso he visto ahorita en un grupo que estoy de WhatsApp, hay una trifulca armada por comentarios así. Pero lo importante, chicos, es que en estos momentos mi consejo, que es lo que yo he hecho, es no salir de casa eh, no entrar en pánico, sino resguardarse, contactar con sus amigos. Me entró el en el ojo. Eh, contactarse con sus amigos, avisar a la gente que están bien y quedarse tranquilos. Porque hay gente que lo que hace es entrar en al arma, empiezan a salir, empiezan a ver. Créanme que sí existe gente así. Entonces, eh, uno no sabe, esta gente de verdad fue increíble ver cómo el tipo iba caminando y le empezó a disparar al chico, así como que no les importaba. Hay gente de un restaurante también mataron a otro. Eh, hay alguien que habló en la tele, en, no sé, en un periódico, en la televisión, diciendo que estaba cerca y vio cómo entraba el tipo a dispararle a todo el mundo en el lugar, había un lugar donde había un concierto en vivo y los tipos, los músicos así saliendo del escenario. Eh, de verdad que es horrible, es horrible. Nosotros estamos acostumbrados a todas estas cosas porque, bueno, venimos de donde venimos. Bueno, acostumbrado al terrorismo, ¿no? Pero sí a cosas de que es un disparo, no sé qué, cuidado, bajen, se agachen, agáchense, cuidado. Yo lo viví en Venezuela, en Caracas, lo viví en varias ocasiones eh, de tiroteos y eso, pero. O sea, ya después que tú vives aquí, como estás tan relajado, nunca te imaginas que vas a vivir algo así Y más en Austria que desde hace no sé cuántos miles de años no había un ataque terrorista O sea, nosotros decíamos, aquí no van a entrar Pero mira, sí, y era una persona con los papeles austriaco eh, Obviamente con background eh, extranjero, pero bueno, eh, más que cualquier cosa era de esa organización Pues pero bueno chicos, así viví yo mi, mi broma, mi situación, yo me acosté como a las 2 de la mañana viendo las noticias del gobierno Al final el gobierno no dijo nada de lo que ya no supiéramos, o sea no dio nada nuevo, sino que un muerto, no sé qué, bla bla bla Y bueno, hoy las cosas están estamos esperando a ver qué sucede, eh, la gente no está saliendo, esto se siente súper silencioso pero sí, escuché la construcción de por aquí, que ya están eh, trabajando y eso. Así que mucha gente volvió a la normalidad hoy, pero con mucha precaución. Así que bueno chicos, esto era todo lo que les quería contar de este ataque terrorista aquí en Viena. Eh, trataré de ponerles videos para que estén al día de cómo fue la situación y de lo que viví. Cualquier pregunta me la pueden dejar por aquí abajo. Cuéntenme ustedes qué supieron de esta situación, qué piensan de todo esto. Y bueno, voy a ver si les grabo ya videos... de de lo que es del canal, pues de las inscripciones, cómo va todo esto de, el, de la universidad en medio de esta pandemia Que no les he hecho más videos, lo siento eh, Pero sí, pero en los próximos videos, espero que se encuentren muy muy bien Cuídense mucho y bueno, hasta la próxima